Sí, vos de repente tendrías que, no sé si... ¿Ya empezaste a grabar? Las tengo cerradas las dos, las que había abierto, están con volumen cero, los Facebook abiertos, así que acá... Sí, vos de repente tendrías que, no sé si... Sí, sí. Hay un eco ahí, ¿eh? hay un eco en tu, en tu eh, que debe venir de, de ti, me parece. Hay un eco En el sol. No sé que tengo motivado y sin embargo escucho cosas acá. No debería. Hola Gerardo. ¿Qué haces Gonzalo? Hoy pude. Hola Gerardo. Hola. Leonardo, fíjate de repente si no sos vos el que está con el volumen, porque viste que yo ya apagué todo acá y se escuchaba recién una interferencia, no o sé, sea, ahora no escucho nada. Será que estaba bien. Entonces, de acá, puedo mandar esto para acá y ahora entramos a, a, a transmitir y vamos a empezar. Ok, vamos acá. Cerramos acá. 59, estamos ahí en el aire. Muy buenas noches a todos. Ahora nos estamos viendo. Nos estamos viendo, los habitués, Ileana, Gustavo, bienvenido, Rubén, Laura Franco, bienvenido, Gonzalo, Carola, bienvenido, habría que pasarle el dato a un par que faltan, que entren. Debe ser de la transmisión de Facebook. Bueno, puedo cerrarla. No hay forma de que se... Sí, es que vuelve se pone sola. hoy Se vuelve bueno. sola. Es caprichosa. Hoy no te quiere dejar salir al aire. Bueno, wow, no, todavía. La que está por acá también está anulada. No sé dónde viene. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos mediodías. Estamos en el octavo encuentro, 45 semanas, ya no sé cuántas semanas estamos acá este, juntos eh, compartiendo en esto que yo llamo el tsunami de webinars, al menos una hora pensando en cómo trabajar juntos para el bien común y compartir ideas que nos permitan sumar, agregar a los coaches primero y a los demás, algo que tenga que ver con movernos en conversaciones en época, en tiempos de virus. Este, como estamos en estos primeros minutos, la ronda es, ¿cuál fue para ustedes el evento, el momento o la situación más eh, relevante de la semana? ¿Qué es lo que lograron? ¿Qué es lo que, lo que hicieron? Además, ir a la peluquería y cortarnos el pelo, como había algunos. <risa> ¿Qué es lo que más ha habido eh, o los ha conmovido o ha pasado esta semana que los haya reconectado con su proyecto? Con emprender, con su proyecto y con lo que está pasando alrededor nuestro. Esa siempre es la primera pregunta para resintonizar. ¿Me ¿Escucho o no escucho? Y para eso cada uno de debería... los... Me, ¿sí? me quedé con la peluquería porque es inevitable, tenía que ir, si no... Me quedaba un cerquillo estilo Marco Aurelio que ya no, no soportaba. y Ya había usado mi, mis tijeras para cortarme el pelo, pero hoy fui a la peluquería. Salí, fui y volví. Bueno, porque se abrió la, la jaula acá en Montevideo, ¿no? Contame un poco. Sí, sí se abrió un poco, sí. Sí. sí. Creo que nunca se había cerrado, pero entiendo que hoy se abrió. <risa> es verdad. Cosa que, por ejemplo, los argentinos, como, como Laura, como por Laura, sí. ejemplo, podrían contar cómo está la jaula ya eh, Hola a todos, ¿cómo están? Eh, acá hay, digamos, ya necesidad de salir. Este, por diferentes cuestiones. Algunos, bueno, muchos, este creo yo, por el tema de, de que necesitan ingresos toda la gente que no está pudiendo trabajar desde que arrancó esto. Este, y bueno, personalmente ayer salí hice más o menos cinco cuadras y pude ver más gente por ahí en la puerta de la casa. Este, eh, como ya diciendo, bueno, necesitamos aire. En Mar del Plata, que es donde yo vivo, está a punto de, eh, digamos, de, de etiquetarse como ciudad libre de contaminación comunitaria lo que nos permitiría dentro de pocos días por ahí eh, que tengamos más flexibilidad con algunas cosas y bueno, creo que es positivo para, para todos los emprendedores que no están pudiendo trabajar eh, Sí, entiendo que Argentina está bastante complicada con eso y emprendedores y no emprendedores la situación está como bueno, no sé, ¿hasta qué fecha tienen el Ahora hasta el hasta el 11 de mayo, y, y digamos que lo más complicado es Provincia de Buenos Aires, como siempre, eh, por el tema de las aglomeraciones de, de gente. Este Mar del Plata está cerrada, pero por una cuestión de que tenemos más de 500.000 habitantes, por lo cual ya somos una ciudad que está más en riesgo que otras más chicas, eh, pero Provincia de Buenos Aires es lo... Eh, lo más complicado, así que después del 11 de mayo quizás en algunos lugares ya haya más flexibilización Ojalá ¿Cómo les va? Pero, pero ojalá eh, Rubén en ¿Dónde, dónde vos estás? ¿Alguna, ¿Alguna comentario sobre la situación sobre la semana, sobre algo radicalmente que haya pasado? ¿Cómo no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Córdoba, la ciudad de Córdoba, Argentina. Eh, bueno, Córdoba también es una zona que todavía está en ro eh, zona roja. Eh, hay bastante caso así que acá sigue todo. En principio sigue todo igual, pero en la realidad eh, hay un poquito más, más de movimiento. Así la gente, hay muchos negocios que estaban cerrados, lo empezaron a abrir, por lo menos los barrios. Pero... Eh, Creo que va a seguir todavía por esta zona. Eh, y yo en, lo, en esta semana, eh, con proyectos, el tema de con coaching, proyectos y personales, vamos a ver si se dan o no se dan. Así que bueno, esto, me gusta estar acá con, con dos colegas que, que son emprendedores y puentes y como que, bueno, alimenta un poco más la... con más, con más actividad, con mejor actitud. Así que bueno. Para Quiero recordar que el sentido de estas reuniones era justamente alentar, no sé qué pasa con mi cámara, estoy viendo a ver si recarga, alentar justamente esas inquietudes, que no queden a mitad de camino. Y Sé que algunas ya se pusieron en marcha, algunos que no tenían algo en marcha, vi que algo se puso en marcha, así que eso está bueno. Este, y, y bueno, eh, semana a semana van apareciendo y apareciendo y apareciendo como nuevos temas que no solamente sean este, la contribución, que dijimos que hacíamos que hacemos los coaches con todos los webinars sin cargos, sino cosas un poquito más activas. Porque uno de los temas que estábamos trabajando en este Emprender Juntos, parte 1 y parte 2, y que, te, que hoy le íbamos a poner un poco el énfasis, era eh, la realidad de poner en acción los proyectos, la realidad de, de poder recuperar y poner el negocio bajo el concepto del manejo del dinero en acción, eran dos de las cuestiones que habían, y bueno, y después la idea de poder este, eh, eh, bueno, seguir, creando, seguir creando una diferencia, ¿no? Y sobre eso era la idea de conversar un poco de las personas que habían estado la semana que pasada, están todas, y quien quiera, este es un espacio en el que, en el que todos hablan, y que este, de alguna forma algunas personas están indicadas para agregar o aportar un poco más al tema, por eso la parte 2. Para lo cual, eh, Verónica, ¿dónde estás antes de arrancar? Porque así hacemos un... un, un, un, un. Verónica, Rosina Grauer, pero qué gusto, ¿qué tal? Algo pasa con mi cámara, pero no se veía nada más. Ahí está, ahí aparecimos. Bueno, bienvenidas Claudia, bienvenida Verónica, bienvenida Galaxy, Analia, Gracias. Eh, este, Laura Andrea, que también está de la primera hora, y, y, y bueno, se suma, qué bueno, este, se sumó. Rosina, ahora se te ve. Yo no puedo creer un poco lo que pasa con esta, con esta cuestión de la comunicación, ¿no? Pasamos en una gran parte de, de vernos las caras en en los textos, en los, en los, y, de, y de no comunicar otra cosa que no, ¿viste? como que hay una gran oportunidad de, de comunicar, y me parece que eso nos está dando, así que me alegro de ver caras que no veo hace mucho. Yo diría que, que de mi parte sané una, una, una enfermedad que sentía que tenía la semana pasada de garganta que me estaba matando, y sané, significa que salvé, pensaba que esta semana podía estar encoronado, pero no, estoy perfecto, estoy bien, y eso me tenía preocupado la semana pasada. Hablé dos oportunidades muy buenas para poder compartir ideas en las distintas oportunidades en que estuve compartiendo con Fernando Celis con, con, con, y después con, con, con Elena Espinal, donde, donde estuvo bueno conversar muy ahí, a lo natural, como yo creo que hay que estar, pudiendo entrar a algunos webinars y encarando algunos proyectos también en tema de educación, en fin, esas son, fueron las novedades. Después lo demás, bueno, ayer me agarró un ataque, o anteayer, y dije no puedo más, tengo que salir al sol, y salí al sol, cosa que no puede ser, porque hay un sol hermoso, y ya sentía como que el cuerpo me decía, sos un esfuerzo, sos un... no puedes estar encerrado, y me fui específicamente a tomar sol. Así que bueno, dicho esto como introducción, la idea es, este no sé quién quiere empezar un poco a hablar sobre el tema en cuestión, ¿no? El desafío de... de, de profesional que tenemos para avanzar. Eh, quiero recordar que estamos en la Semana Internacional del Coaching, que celebran las organizaciones internacionales. Nosotros la celebramos también desde, desde la primera hora que nos insertamos dentro del mundo global en el 2010-2011, desde, desde ICF, y de ahí de ahí hicimos una serie de eventos y cosas que, que se hacían habitualmente. Así que esta es una semana, si había algo que eran webinars y presentaciones, esta semana se multiplicaron por 100. Así que, hay muy buenos aportes para los coaches, así que feliz semana del, del coaching para todos. Eh, y bueno, este, eh, la otra es, no sé si está, eh, que esto tiene una parte 3 que hemos de, denominado, quizás sea más para coaches, obviamente exclusiva, este, que va a ser... Eh, coaches desarrollando la carrera, desarrollando el negocio específicamente con Carlos González, que es quien se ha ofrecido a hacer una, armar una, una cosa en conjunto, que supongo que será el próximo lunes, por supuesto todos invitados a aportar con ese foco, pero hoy estamos hablando un poco en general de lo que es el emprendimiento este, y, y bueno, y siempre creando cosas originales que luego son, aparecen en otros lados y que bueno, siempre tratando de marcar un camino diferente. Eh, que está bueno abrir caminos, ideas, y está, no hay límite a que puede llegar el hombre si no le preocupa a quién se llega al mérito. Dicho esto, la dama, eh, la primera dama que está, porque no llegó la, tampoco Laura Franco, ¿tenés alguna cosa preparada, algo que hayas preparado independientemente después de lo que hablamos la semana pasada? Yo le hubiera dicho a, a, a Gustavo que hiciera una síntesis de lo que fue la semana pasada, porque no le hice yo pero no sé si le da para recordar un poco a dónde habíamos llegado, o sí. Nuestro redondeador. No, bueno, a, ahora me... <risa> yo, me sé, siempre yo siempre voy a hacer sí, sí, siempre Hace desaturado. ya una semana. Sí, pero ya bueno, sé. Este, la bienvenida también a María Jacinto, que la estoy viendo. Hablamos de muchas cosas y quedó como los puntos defensivos de, de, de justamente el tema de hoy, de, se tocó el tema del dinero, del de, del dinero del negocio, del coaching, de cobrar, de brindar servicio, de lo que eso le generaba a algunos coaches como creencia compleja o un poco limitante, eso, esos fueron algunos de los puntos que, que sobre el final aparecieron, porque en verdad se hablaron de muchos temas, no, no solo de ese, pero se planteó ese tema de, de cómo potenciar nuestro trabajo, nuestro negocio, ¿no? En lo, en lo personal, mi, mi negocio es parte de mi identidad, de mi trabajo, de mi profesión. Entonces, bueno, no, no voy a resumir hoy, Gerardo, pero tiro una primera instancia de conversación, ¿no? Eh, para mí, el, el, el ejercicio de profesar el coaching tiene que ver con visión... Eh, disciplina en, en el sentido de seguir aprendiendo, tomando acciones, desarrollarlas, pararme mucho en mis fortalezas, en lo que hago bien, yo generalmente comparto con bastante facilidad en lo que no soy bueno, o incluso en lo que no le dedico mucho tiempo a mejorar por considerar que alguien lo puede hacer mejor que yo, alguien me puede asistir, a alguien le puedo pedir que me asista y poner mi foco, mi enfoque en otros ámbitos. Ejemplo, eh, lo voy a asociar con la música en esta oportunidad, porque si no siempre estamos hablando de fútbol y, y, y aquí hay de todo, pero en Uruguay, Argentina, en varios países, siempre todo es una gran analogía con, con el fútbol, ¿no? Nuestro país ni que hablar. Entonces ahora lo voy a asociar con la música. Hay algunos grupos de música en la historia que han sido el anti-marketing y han hecho un marketing excepcional por el simple motivo de no hacer marketing. Bien, y desde Great Full Dead, un grupo mítico, hasta Los Redonditos de Ricota en la Argentina. Y más marketing que Los Redonditos de Ricota en la Argentina, los argentinos que están acá lo saben quizás hay pocos grupos que lo tienen, lo tuvo estéreo, otros grupos más, ¿bien? Bueno, yo sin quererlo, sin buscarlo, fui por ese camino, o sea, en verdad fui por ese camino haciendo lo que me gustaba, teniendo ahí un poco sí de, un poco no, le voy a quitar un poco, teniendo la visión de qué es lo que me gusta, qué es congruente conmigo, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y lo demás lo iba aprendiendo, ¿bien? ¿Qué es lo demás? Y bueno, los cursos acelerados que ahora estoy haciendo en un mes, desde estar inaugurando Instagram casi este fin de semana, la red que le daba más importancia en mi vida era Twitter, ni siquiera tengo el LinkedIn actualizado, miren lo que estoy compartiendo en este grupo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo era la persona que, Seguía estudiando, practicando, poniendo mi foco en, en lo que más me apasiona del mundo del coaching, tomando, aprendiendo para desarrollar, buscando alianzas, hace años que estoy en eso, y acá varios lo saben, Gerardo, Rosina, Gonzalo de la Canal, de vamos a hacer algo juntos, vamos a emprender algo, eh, tu bueno, me paro en tus fortalezas y te complemento con las mías, y por ahí creo que salen los modelos de negocios, ¿bien? o Opa, por ahí creo, por ahí me han dado resultado a mí, ¿bien? ¿Cómo alguien me, con, me convocaba si no tenía ni página web? Que no, la, que no la tenga no quiere decir que no la pueda tener, ¿bien? Pero por eso quería empezar por ahí, por el anti-marketing, y, y igual me ha dado buenos resultados, no quiere decir que todo igual tuiteo, estoy en Instagram, eh, muestro actividades que hago, las difundo. ¿Mm? Igual creo que me llega el, el cliente, la organización, ahora algo hice para que me llegara. Y lo que hice fue trabajar con entusiasmo, con visión, formarme, y, bueno, y, y apostar mucho a la congruencia de lo que quiero hacer de lo que más quiero hacer que es trabajar con personas en su desarrollo personal al trabajar con los otros estoy trabajando en mi potencial también eso es como para mí inevitable bien bueno empiezo por ahí después capaz ah, que me consta que no no era fácil de encontrar en las redes, me consta que, entre otras cosas que haces, y lo haces muy bien, algunos lo saben, es tu programa diario en la radio más escuchada, con lo cual no es una campaña menor, con lo cual por ahí en ese momento no hacía tanta falta, y me consta que hoy en día el marketing de las redes en el que estamos todos metidos ya es una cuestión este, obligada, aunque yo tengo mis ciertas eh, conversaciones con respecto a toda esta cantidad de cosas que se están publicando y que estamos publicando, ¿viste? Como bien vos decís, que el Instagram, que el Twitter, que el LinkedIn, que el Facebook, que el Facebook A, que el Facebook B, que el grupo, o sea, a mí me está quemando la cabeza, debo decir, pero bueno, vamos a apostar. El Gerardo, a pone... y, y, sí. lo último, todo creo que suma, ¿eh? y en la última reunión compartí un pequeño ejemplo, usé mucho, ¿qué redes? Mis grupos de WhatsApp para difundir una actividad del año pasado no, del 2018, y me fue muy bien, y en verdad lo que más resultado me dio fue mis redes de contacto a través del WhatsApp, porque alguien se tiene que enterar también de lo que uno hace, ¿no? Y a veces están esos círculos también más cercanos, ¿bien? Que pueden ser los que ya tenemos en nuestro WhatsApp, y a veces capaz que alguno no se anima hasta difundir ahí una actividad que hace. Bueno, de lo que se trata en esto es que los coches que nos estén escuchando que no se animen, qué necesitan para animarse, porque creo que eso es el objetivo de esto, de juntos somos más. Es qué le falta y está bueno lo que acaba de aportar con todo esto de volver al tema de las redes. Yo, digamos, creo que también lo que importa es el feedback. Yo siempre pido feedback y doy feedback o hago un comentario o digo te escuché, te vi, te leí, este, como de repente para porque es muy es muy complejo de repente cuando haces y cuando no cuando dice, cuando no hay respuesta, no no solamente porque lo haces para, para vender algo específico, sino solamente comunicas un algo que le puede servir a otro. Entonces está bueno enterarse qué está haciendo, reconocer lo que está haciendo y si se puede difundirlo. Que es lo que hacemos en gran medida o en la medida que se puede en, en, en algunos grupos más que en otros, este, en la página cuando se puede pasar, en el, grupo, en el grupo de comunidad, donde es uno de los pocos espacios donde la gente puede publicitar, decir, opinar, vender, este, promover, sin ningún tipo de limitaciones, en general los grupos siempre se, se limitan a, a poder promover los servicios, y eso ya está hace un montón de años y está abierto y cada vez suma más gente. Entonces me parece que es, esto es importante por un lado este, comentarlo. Eh, yo, digamos, vengo del área del marketing y la publicidad y de alguna forma me divierto haciéndola porque me entretiene. Pero, pero hoy en día es, es así un gran desafío no el, el que hay de todos modos la idea el mensaje concreto es lo que dijiste recién si dudás si no te animás hazlo igual porque porque darse a conocer es lo que es lo que hace falta para poder para poder crecer y, y lo otro que, que bueno lo otro era eh, eh, justamente lo que le estaba preguntando a, a, a Laura, ¿qué tip nos trae hoy? Laura está específicamente enfocada en emprendedores, lo cual es un viraje importante a dedicarse a ese segmento, lo hace bien, hay, hay novedades de cosas, así que bienvenido el comentario como estaba previsto, bienvenida Fabiana, bienvenida María, en fin, estamos ahí todos, qué bueno, qué bueno que hoy tenemos este... bueno. Gerardo, Gerardo, creo que Ileana tenía la mano levantada, quería hablar algo. Eh, ¿Quién? Yo. Ileana, sí, que fue una de las primeras que llegó. Contanos. Fíjate tú que eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo. Y creo que uno de los cambios más importantes que, que están ocurriendo en esta época de COVID es eh, la presencia digital. Eh, parece que el que no tiene presencia en los medios no existe. Y las debilidades nuestras son las fortalezas de nuestros enemigos. Y, y, y esto quedó, esto llegó para quedarse. Eh, porque, por ejemplo, yo vivo en León, en España, en es una ciudad pequeña y muy tradicional. Y además es una ciudad de gente, de la media de edad es, es alta. Y es increíble. Este... Todo el mundo está acudiendo al comercio digital. Aquí un muchachito de 25 años abrió una página web que se llama Nuestra Tienda del Lado. El 14 de marzo y tiene 12.000 o 15 inscritos y la gente hace su mercado allí. Y allí nos publicamos los coaches, nos publica, los psicólogos, los que limpian, los que hacen un tren de yo no sé qué cosa. O sea, yo creo que este, este coronavirus de alguna manera nos, nos pone en, la, en el disparador de que estar en, en los medios, eh, porque además no sabemos cuándo se va a recuperar la nueva normalidad. Estar en los medios eh, es, es fundamental. Y mi experiencia, eh, yo, el networking local, también se está haciendo online. Yo pertenezco a un círculo de empresarios leoneses y apoyo a la Cámara de Comercio. Y estamos activos continuamente, haciendo conferencias, haciendo presentaciones, eh, actualizaciones de todo tipo. Y creo que el, el papel de nosotros como coaches, los que trabajamos para empresas y para ejecutivos, es... Eh, va a sufrir un, un, un, un momento importante porque hay una cantidad de habilidades nuevas que hay que empezar a desarrollar. La supervisión vía online, hay que reorganizar los equipos de trabajo, hay que, este, hay que, hay que entrenar en nuevos talentos, hay que manejar la comunicación a través de las redes sociales dentro de los equipos de trabajo. Entonces... Yo creo que nosotros estamos en un momento genial, y, pero creo que, el, que, que es fundamental que cada uno, en la medida de sus recursos, o por lo menos eso es lo que me ha funcionado a mí, mantenerme presente. De hecho, este, fíjate tú que María que está aquí, María Jacinto, la participación en el Congreso de María me abrió la posibilidad de una formación y... y eh, yo escribí un libro y esta formación es aparte, de es cómo escribir tu primer libro. Y, y ya tengo unos cuentos inscritos. Y salió todo de un congreso online. No todos los inscritos son del congreso, pero la iniciativa salió de aquí. Entonces yo, bueno, esa es mi, mi valoración. Yo creo que en la época del COVID es, es la oportunidad para terminar de ganarle la batalla al mundo digital. La, la, el, me encanta porque la idea es que <coughs> esto hace posible que tengamos gente de toda Latinoamérica, incluso de España, en una reunión como esta, hablando de esto, gente que conozco, otra gente que se suma, que son todos bienvenidos, y esto nos genera una gran posibilidad de crear, como decís vos, coordinar recursos, coordinar negocios. Hay algo en el lenguaje que yo diría, que, que, que son dos palabras que yo, que yo escucho y que a mí me hacen... Me hacen ruido. La competencia, el hecho de, de, de, de, de considerar enemigos a los colegas y el hecho de considerar este, que, que podemos cambiar el paradigma de Gerardo. No, no. Gerardo, tal vez no me expresé bien, disculpa, yo no digo que, que la, todo lo contrario. Yo soy mega amiga de la sinergia, de verdad que, que absolutamente entregada sí, sí. A, la, a la sinergia. Pero si tú no estás. Si tú no estás en las redes, y cuando hablo de debilidades hablo de que, de que en estos tres, cuatro meses que dura el COVID, tú te ausentes del mundo profesional, porque si no estás en las redes no te ven, pero si estás, te llaman, incluso te llaman tus mismos colegas, vamos a hacer un, eh, un congreso de, bueno María me llamó, vamos a hacer un congreso de yo no sé qué, vamos a una conferencia de comunicación, pero porque te están viendo, porque necesitas estar allí. Entonces si tú, si nosotros, eso es lo que yo pienso, este, eh, eh, yo, yo creo que un deseo sin acción es un sueño. Si nosotros ahorita no estamos presentes, este, luego salimos del mercado con menos oportunidades y no porque vayamos a, a, a tumbar a la competencia, sino porque es que se olvidan de nosotros. Bueno, para, para eso este, coincido. Creo que estamos todos en eso. Eh, los espacios de la comunidad y de Juntos Somos Más son justamente para promover todo eso. He estado este, honradamente invitado en ese congreso, que, que fue más que todo una oportunidad para conversar. Con María, que me dio la posibilidad más que todo de conversar, porque esa conversación está, eh, es solo para pocos. Eh, uh -huh. y, pero surgió una idea interesante que ya veremos de desarrollar. Este, y lo que lo que, lo que iba a sumar es, este bueno, nada, eso, de que estamos en esa en esa tesitura de que estamos o no estamos. Y, y, y siempre digo, bueno, qué sé yo, lo hablaba la vez pasada en la página de abrir el espacio de Mindfulness, hablaba del espacio de... Todos los espacios que se puedan abrir, para mí, son parte de lo, de lo que podemos hacer. Este, después veremos cómo eso se puede monetizar algún día pero creo que estamos en este, en este momento, en esta etapa, es lo que se viene, es lo que va a permanecer, y bueno, entonces hay que, hay que asumirlo y quien necesite más sumar, de hecho de ahí surgió, está en el grupo este, que yo lo comenté antes, con quien no tenía mucha mucha conocimiento, Carlos González me contactó, me dijo qué tal si hacemos este proyecto para compartir un webinar, y bueno, es lo que comenté al principio, el webinar de la semana que viene está dedicado a cómo desarrollar el negocio para coaches específicamente, este, que, que, que vamos a usarlo el, de, el lunes que viene para eso. Y dije, esto es lo que hace la comunidad, así que hagámoslo, de, de juntos somos más. Y esto está abierto para todos, para que opinen, para que hablen, para que digan. Pero a mí no me gusta hablar, no, no, se nos va el tiempo. Eh, quería dejarle la palabra a Laura que tiene su espacio preparado o algún comentario específico y después abrimos a quienes a quienes este, vayan llegando, Gonzalo tendría que decir también, María, en fin quienes están siempre. Fabiana, que es un gusto que estés. Te escuché el otro día en un webinar que está muy bueno, se lo recomiendo, un webinar muy completo sobre cómo moverse en el de, lugar de, de, de, de, del virus. Que lo, lo, lo, si, no, si no lo colgué, lo cuelgo en el grupo de Juntos Somos Más. Eh, Laura Franco, ¿en qué anda el emprendimiento? Hola. Bueno, eh, yo traje justamente un, un esquemita de algunos pasos para los que están empezando su negocio de coaching, eh, así que me adelanté, pero bueno, lo, lo escuché la semana pasada como, como algo que era una inquietud. Eh, primero, decirles que los que estamos trabajando con emprendimiento hace algunos años, eh, ya hace rato que tenés que estar en las redes, y además, eh, yo misma me, me he escuchado diciéndoles a algunos emprendedores, cerrá tu local, pasate al online, porque hoy por hoy es lo que más conviene, perdés mucho menos, este, y además llegás a muchos más lugares. Eh, de hecho, tengo clientes que fueron cerrando sus negocios para, para pasarse a lo que es tienda online, eh, y solamente encontramos un obstáculo en ese camino, que es el miedo a lo desconocido. Cuando no están acostumbrados a manejar redes y ese tipo de cosas. Este, yo digo, tu, tu red social es tu vidriera, en vez de tener 10 personas en dos horas que pasan por la puerta, vas a tener 200, 1000, 2000, 5000, ¿no? Y en esto de, de armar el, eh, digamos, poder vivir del coaching, lo primero que, que yo siempre digo es que eh, tenemos que pensar que no alcanza con nada de lo que estudiamos de coaching en principio. Nada de lo que aprendimos de coaching va a hacer que nuestro emprendimiento funcione. Lo que va a hacer que funcione son otros conocimientos que tienen que ver con un negocio, con cómo llevarlo adelante. Y a partir del momento en que declaramos que vamos a vivir de esto, vamos a ser eh, los encargados del departamento de ventas, de finanzas, de comunicación, de marketing, nosotros vamos a ser los encargados de todo eso. Y lo digo porque tengo clientes que son coaches y por ahí los veo eh, durante años capacitándose en lo que es coaching y no en lo que es un negocio o un emprendimiento. Este, como si... Parecía por momentos que el, el camino para que un emprendimiento de coaching sea exitoso es saber más de coaching, y no, justamente tenés que saber de otras cosas. Ese es como un primer paso. Eh, después, eh, yo puedo pasarme dos años preparando un curso acerca de eh, cómo hacer sombrillas verdes, si el cliente necesita... Eh, sombrillas negras, y por más que lo prepare, lo prepare, no lo voy a poder vender. Entonces, antes de preparar un producto, eh, salir a, a conocer al cliente, a ver qué es lo que está necesitando, en vez de yo inventarle algo que me parece a mí que necesita. Es un segundo paso. El, otro más es ser flexible con la meta eh, inflexible con la meta y flexible con la forma de llegar. Es decir, saber que en el camino hacia el objetivo que es vivir de esto vamos a encontrar eh, mil giros que vamos a tener que dar. Eh, yo digo que están preparados para los cambios todo el tiempo. Y lo que yo tenía pensado cuando empecé, en el camino seguramente eh, de eso no va a quedar nada. Después perder el menor tiempo posible con lo que no funciona en un negocio, porque en un emprendimiento tiempo es dinero, eh, y tengo que hacer un de coaching sea rentable. Así que, si hay algo que no funciona, bueno, eh, teniendo dos o tres propuestas de valor que funcionan y son rentables, con eso eh, ya puedo avanzar. Además de eso, eh, bueno... Pensar que cuando creo que estoy haciendo todo, en realidad estoy haciendo el 10% de lo que va a Como un hijo, eh, cuando, cuando nosotros empezamos un emprendimiento, generalmente, lo escuché muchas veces, las personas a los dos días al mes ya quieren estar viviendo de eso, y no, hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que educarlo, y con el tiempo va a llegar el momento en que vamos a vivir entonces hay que trabajar la atención plena, la paciencia, eh, pensar también que un negocio que sea rentable implica que tenga varios tipos de sino otro tipo de, de productos, eh, y también tener clara nuestra misión como emprendedores y como coaches. Es tener dónde vamos, y en base a esa misión podemos generar todas las propuestas de valor que se nos ocurran, eh, y siempre teniendo claro ese, ese enfoque. Esos son como pasos básicos eh, que siempre trabajo con, con mis clientes, y no solamente con clientes de coaching, sino de todo tipo. Eh, lo digo porque tuve clientes por ahí que son eh, abogados, o que se dedican por ahí eh, a cuidados de las personas... Y corta de aquí la ¿Se corta? Sí, sí, bastante. Un poquito se corta bastante ahí en la, en la parte final. Pero bueno, lo que importa, me encanta lo, cómo lo trajiste, porque esto que compartís con nosotros, algunos lo pueden saber, otros no lo pueden saber. El tema es que esto también es una, una cadena, lo que nosotros escuchamos lo podemos compartir con nuestros clientes y podemos aportarles algunos tips. También esto es el valor, ¿no? De abrir el juego para poder expandir el tema. Este, bueno, y lo otro es que ya abriste tus cursos online y eso está muy bueno. O sea, el producto, digamos, ¿no? de, de ya tener un espacio de fijo, tipo lo que estaba en la radio lo llevaste a YouTube, lo que estaba eh, en, en tus cursos presenciales lo llevaste a un curso ya enlatado. O sea, esos son avances realmente de la reconversión a la que todos estamos cayendo. Así que valioso ese tema de. de, de, de, de, de, de bueno, el que nos toca a todos, va. Esperemos, no sé, no sabemos cómo va a seguir esto, pero por las dudas hagámoslo y veamos este, cómo nos va. Eh, yo, eh, bien, ahora, no estoy viendo si no, gracias Laura, este no, después nos podemos a compartir a escrito. No, desde ya que una, lo que una cosa más que, que me gustaría decirles es que yo tuve mi local, <risa> tuve mi local, no lo tuve, lo tuve, varias opciones, así que conozco todas y de todas me quedo eh, con el mundo online. Es simplemente mi experiencia, pero bueno, por ahí le sirve. Es mucho más rentable eh, que tener un, un lugar físico. Justo yo este año que decidí abrir un negocio de turismo, comprar una gran casa para hacer cursos presenciales de coaching, abrir este, tres casas de masajes, abrir este, y dos salas de cine. Y me parece que ninguno de esos negocios me va a funcionar, así que hay que reconvertirse seguro. <risa> o sea, todo lo que ha cambiado, todo lo que pueda ser virtual... Y esto que yo lo, lo, lo tomo al humor, pero es, es dramáticamente grave para un montón de gente que labura y que no tiene la posibilidad de reconvertirse tan rápidamente. Entonces, ahí es donde los coaches tenemos la oportunidad de asistir a la gente que debe reconvertirse. Esa es la gran oportunidad de Juntos Somos Más para asistir a la gente que tiene que reconvertirse obligadamente, empezando por nosotros mismos, ¿no? Este, y, y bueno, esa, esa es un poco la... la, la la, la idea. este ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Me levanta la mano y me aporta ir adelante, María. Bueno, nada, feliz de ver a, a tantos eh, que estamos en esta misma visión. Y me uno mucho a lo que dice Laura porque es interesante de que puedas... Tú tener algo, una herramienta que es el coaching y que va, es como el complemento, ¿verdad? De esa visión o ese propósito de vida que cada uno tenemos. Y que este espacio en el que estamos básicamente simplemente nos está encaminando, ¿no? Si bien yo también tengo el, el Instituto Alas, que es un centro donde hacemos programas presenciales, conferencias, talleres, pues en este momento justo está cerrado. No podemos abrir, no podemos dar la, la, los talleres y yo de alguna manera decía, ¿cómo puedo trasladar esto que hacemos vivencial, esto de tocarte, esto de ver al otro ojo a ojo, mirada, sentir esa presencia, esa energía, cómo lo trasladas a lo online, ¿no? Y, y que ha sido un desafío y que ha sido un reto, más no es imposible. Creo que este espacio nos abre justo a usar la creatividad, a exponernos. En mi pueblo hay un dicho que dice que es santo, que no es visto, o so no es alabado, ¿no? Es decir, si tú no te ves, si no te vendes, nosotros somos la venta, somos la oferta, ¿no? y podríamos uh, utilizar lo que son las redes sociales, que es, es gratuito. O sea, como ahorita, ¿no? Gerardo esto lo está exponiendo, yo lo acabo de compartir en mi página, lo puse en otro grupo, y eso que hace que no solamente me vean a mí, sino que vean que estamos siendo parte de un grupo, de un movimiento, de que no solamente existo yo, sino que existe todos ustedes, y que el coaching en, en este espacio que estamos como este nicho, pues puede abarcar muchísimo, ¿no? Y también hay que ser como... Como humildes en decir esto, no lo sé hacer, ¿no? Personalmente, la parte tecnológica, que yo soy como muy antiguita, ¿no? Todo es como escrito y en un papel, pues hay que contratar a alguien, ¿no? Que te apoye con esa parte tecnológica que yo creo que avanzas muchísimo si tú te encargas de tus contenidos. ¿no? Tú eres bueno en contenido, tú eres bueno en esta información, tú tienes esta, este nicho, contrata a alguien que te apoye con esto, porque yo, yo intenté hacerlo, ¿no? Con el Congreso yo intenté crear y todo eso, pero de verdad, simplemente hacer un solo punto para mí fue como, ¡ah! como frustrante. Entonces dije, no, tengo que invertir y abrirnos a esa parte que es una inversión, que en un tiempo determinado va a regresar, es una semilla al final del día que se siembra y que hay que estarla regando, que hay que estarla conectando. Digo, yo estoy en este grupo gracias a que conocí a Gerardo, ¿no? Eh, conocí a Iliana un poquito atrás también y se van formando y se van haciendo esas conexiones que nos van vinculando en cómo nos podemos ir apoyando unos a otros, ¿no? Y a partir de que te lanzas a hacer tu primer movimiento, créeme que te empiezan a abrir un montón de puertas que te apoyan, pero una idea se puede quedar aquí en tu cabeza. Si no la plasmas, si no lo intentamos, si no, si no te lanzas a crearlo, entonces nunca vas a saber qué pudo haber sucedido creo que el mundo online no es algo nuevo, es algo que ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo un hijo de 14 años y veo cómo él se mueve con, con el teléfono de estar ta, ta, ta, super rapidísimo, yo estoy en la computadora así como un dedo, otro dedo, ¿no? Entonces es más bien meternos, involucrarnos, rediseñar nuestras páginas y requerimos hacerlas más profesionales. Yo pasé de una página personal donde hablo un poquito de todo y a una página profesional, ¿no? Donde aquí es netamente eh, eh, lo, lo profesional. Entonces, ¿cómo necesito empezar a ser flexible y empezar a danzar con todo esto que la vida nos está dando y que mucho es gratuito, no? ¿Qué tanto estoy yo disponible para aprovecharlo? ¿Qué tanto estoy disponible para empezar a crear esas conexiones con otros? Y ofrecer, ¿no? El congreso que lo inicié yo desde diciembre, previo a que supiera que todo esto iba a pasar, pues fue muy funcional, porque de una idea se lanza, lo haces, lo pones la acción y se resulta, un resultado es esto, ¿no? De estar aquí compartiendo con ustedes, de, de crear vínculos, de crear conexiones. De ahí me nació otra idea, que estoy lanzando ahora mi academia de coaching, entonces, lo estoy haciendo online precisamente porque hay una necesidad en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿quién voy a ser yo? ¿Quiénes van a ser ustedes para crear? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es la necesidad del mundo en esto que a mí me gusta hacer? ¿No? Porque tampoco podemos abarcar todo, ¿verdad? No me puedo poner yo a crear estructuras cuando yo no tengo ni idea de qué se trata, pero sí puedo contratar a alguien que pueda hacerlo. O hago unión con otro para que me apoye en ese espacio. Entonces, creo que nos abre y este espacio del coaching... Me gustó mucho lo que dijo eh, Laura, ¿verdad? Que si bien conoces la herramienta y tienes tú esto de apoyar, más no sé cómo venderlo, ¿no? No sé, yo me acuerdo perfectamente cuando ofrecí mi primer taller, me daba miedo, me daba vergüenza, me daba pena. No sabía cómo vender, ¿no? Y que tuve que meterme ahora a otras clases y a otros talleres de cómo venderte, de cómo dejar que mis piernas dejen de temblar y dejar de pensar en lo que la gente pueda pensar porque estoy vendiendo y ofreciendo otro material, sino pensar más bien, esto que yo tengo... ¿Cómo puede apoyarle a otro? que yo sé cómo puede beneficiar a otros. Y eso hace que mate la conversación de la pena y la vergüenza de vender, ¿no? Y si es necesario meterme a un curso de ventas, a un curso de marketing, pues hay que invertir. O sea, así de simple, ¿no? El, el, el tema que, que comentabas, este, esto existe, como bien dijimos, de, bueno, por lo menos yo recuerdo que hace 10 años cuando empezamos a construir una red, de capítulos en Latinoamérica no había forma de comunicarse que no fuera por Zoom y no había forma de comunicarse que no fuera por las redes, o sea que existe, lo manejamos y hace muchos años, y, y también existía en esa época, yo me acuerdo, quienes creaban ya los negocios, eh, estoy hablando de 10 años mínimo, ¿no? Eh, negocios de vía online, o sea, cómo crear tu negocio vía online. Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para que hoy esto explote como explota y ya todo está, digamos, este repitiéndose o, o manejándose en forma obligada. Pero bueno, las cosas, los golpes llegan para algo, ¿será que nos sirve para re, re, re, reformularnos? Y claro, lo que extrañaremos es eso que vos decías, ese contacto que nosotros podemos tener, que podemos este, compartir, que podemos... Este, esas dinámicas que quizás ya no se puedan hacer tanto este, como hubiéramos querido, en fin, es, eso, eso ha cambiado, pero... Pero en ese sentido creo que no hay mucho, mucho más Bueno, por ahora, no pero yo no dudo que no va a regresar ese espacio. El de la renta me sigue esperando con la renta mensual, aunque yo esté cerrada. no Entonces, yo tengo esperanza que esto es temporal y vamos a regresar a ese espacio sin dejar esto nuevo que ha llegado, ¿no? por lo menos en mi caso. O sea, claro que me agarro de esto online y recupero esto personal o, o esto uh, en vivo, que también obviamente es muy grato. Entonces, es como pues hay otro chance, y me agarro también de este otro que acaba de llegar. ¿no? Okay. Lo, que, lo que hablábamos el otro día en la conversación con, con creo que fue, no sé si fue en que, con Elena o lo que fuera, que siempre hablamos es que 4% de los coaches que se forman, que están ejerciendo. Entonces la gran asignatura pendiente de las escuelas y de las, y de las formaciones es esta posibilidad de sumar la capacidad de venderse. Porque las escuelas se preocupaban por formar y no se preocupaban por generar coaches? Se preocupaban por vender formaciones que no significaba sino, este, eh, eh, bueno, largarlos y, y no crear profesionales, cosa que por lo menos yo siempre esto lo, lo he puesto de manifiesto, de hecho siempre sostuve que las organizaciones deberían ser organizaciones para que los coches trabajen y no solamente para que certifiquen o lo que fuera. Pero bueno, por suerte todas esas fichas están cayendo, y, y yo me alegro que así sea. Eh, que, que, a ver si está... Eh, por ejemplo, me gustaría, ahora te paso la palabra a Carlos, Rosina, que me digas cómo haces para trabajar lo que vos trabajás en la red. Siendo que sos la, la, la, la, que, la que maneja este un poco, o lidera lo que es el mindfulness acá en Uruguay. ¿Qué, qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo te está haciendo con eso? Yo te tengo que silenciar. Ahí está, ahí puedes hablar. Bueno, te cerraste voz. Bueno, en... eh, Ahora sí. Sí. Este, bueno, en realidad yo, este, lo, lo, pasé todas mi, toda mis, este, mis, actividades a vía online, como, como, bueno, como la gran mayoría, y este, y bueno, modifiqué los contenidos para para que es, para que sea práctico y para, para que se pueda vehicular lo que lo, lo, lo que yo daba los programas de reducción de estrés y este y más que nada me parece esto no como pensar en, en más que, que, que, que en, en, el, en el vender bueno el aporte que que, que aporte desde lo que desde lo que implica este, estar en un, en un programa de reducción de estrés, eh, traté como, como de, más que nada, eh, eh, pensar mucho en, lo, eh, en el propósito de, de, de mi tarea y de lo que estaba como brindando, ¿no? Desde, desde ahí fue que, que yo me, me lancé y, me, y sigo, ¿no? Como, como en esa cosa de que y aparte, bueno, este es una, una herramienta que, bueno, ahora está dado por la pandemia, pero como vos decías hace un rato, esto viene de, desde hace mucho y esto es lo que nos empuja, ¿no? Pero vino para quedarse y, y, este, y bueno, y, y desde ahí tenemos como, como que ayornarnos y, y hacer todo lo posible para que sea lo mejor. Pero sí, creo que, que una de las cosas que más me ayuda es este, en, en la venta y en la llegada es esto del propósito, ¿no? La, la, vuelven a surgir las grandes preguntas de, de ¿para qué hago esto? ¿Quién, quién quiero ser? Eh, cómo, quiero, ¿Cómo quiero estar con un grupo? ¿Cómo quiero ofrecer el servicio? Es, este, es por ahí eh, que más que nada que yo encontré como sentirme cómoda y, y, y poder hacerlo, ¿no? Bien, no, no, no, no, queda otro. Supongo que es uno de los mayores desafíos lo que digo yo me, me, yo hay algunas disciplinas que en nuestra actividad son más difíciles que otras para poder compartirlas online. Pero bueno, es cuestión de recompartirlas todas. Esto, esto es así. Este, no, no, no, no hay otra. Eh, bueno, gracias, gracias por estar, eh, sumar, y bueno, estamos en eso de poder... Ahí pasé un poco los pasos para integrarse a, a las posibilidades de comunicación desde lo que es Juntos Somos Más, que siempre los pasamos en la... Nunca nos lo había puesto en el chat, eh, a los que no están en el grupo, a los que quieran, este, bueno, después subir a la página, en fin, a, a, eso es una de las cosas que, que más queremos hacer. Eh, estamos, eh, a ver, estoy, quiero ir a, a lo general... Me, me gustaría brevemente, Carlos, la idea esta de el lunes que viene, qué vamos a hacer el lunes que viene y cómo se te ocurre que puede ser útil a, a los efectos de esta conversación. Y que te presentes porque está bueno esta, esta posibilidad. Te agradezco mucho Gerardo, buenas tardes a todos y disculpen que me pude sumar tarde a esta reunión. Eh, primero, un gusto compartir este espacio y saludarlos a todos. Un eh, gusto también ver a María por aquí, que, que también tuve el, el gusto de participar y compartir el congreso virtual de Coaching exitoso. Bueno, mi nombre es Carlos González, vivo en Córdoba, en Argentina, soy consultor y coach, me dedico básicamente al desarrollo de negocios y desarrollo organizacional. Y lo que conversábamos hoy con Gerardo es un poco trabajar en la oferta que somos como coaches. Eh, en la oferta particular que cada uno es para con su segmento, o su nicho, o su público. Eh, un poco de lo que venía escuchando del ofrecer coaching, o del ofrecer nuestros servicios, muchas veces creo yo que caemos en el error de enamorarnos de nuestra profesión al punto de ofrecer eso como si todo el mundo eh, diese por entendido de qué se trata y para qué le va a servir. Eh, caemos en esto de ofrecer coaching o coaching para tal cosa, eh, pero hay gente que todavía no sabe muy bien de qué se trata el coaching. Eh, y además, aún si saben de qué se trata el coaching, si todos ofrecemos coaching, ¿Cómo es que van a elegir? ¿Cómo es que nos van a distinguir a unos u a otros? Entonces, yo creo que más que ofrecer un servicio, tenemos que salir de esta mirada donde miramos al coaching propiamente, a lo que ofrecemos, y mirar a la sociedad y ver cuáles son las necesidades que la sociedad tiene, y en esas necesidades ver de cuál nos vamos a hacer cargo. Y ahí crear una oferta que sea realmente de valor para esa gente a la cual le vamos a hacer valioso para su vida, para su profesión, para miles de cosas. Hay miles de necesidades en todo el mundo y en lugar de mirar y hacernos cargo de eso, estamos ofreciendo un servicio. Me gustaría que el lunes que viene conversemos un poco de esto. Eh, es esa es una preocupación, te digo que, que digamos, viene, viene de, de mucho tiempo esta idea de a quién estamos hablando, cómo le hablamos y si nos estamos hablando nosotros mismos o si estamos hablando a los colegas o si sí, le estamos hablando a la gente. Y ahí es donde... Eh, quien habló del tema marketing, ese es el verdadero marketing. No es el verdadero marketing estar en las redes publicando qué. El verdadero marketing es ponerse en cuál es la necesidad, o satisfacer la necesidad del cliente. Esto es lo que por lo menos yo he aprendido en 30 y pico de años de marketing. Cómo yo me pongo en lugar del cliente, que es lo que hace un coach, y cómo eh, encuentro esa necesidad. Y que lo definimos hoy con el tema del propósito de este y del otro, pero desde el punto de vista del marketing hay algunas herramientas adicionales que se pueden introducir para que, podamos ampliar esta esta cuestión de efectividad, así que ese será el tema un poco que vamos a trabajar el, el, el próximo lunes. Gracias por, por, por sumar a la idea, y, y bueno, este, estamos por llegar a la hora y quisiera que escuchar a quien quiera este, agregar algún comentario, lo que tiene que hacer es habilitarse y hablar, eh, porque este es un espacio de ese tipo es un espacio abierto a todos. Gonzalo, ¿querés comentar algo? Sí, eh, primero lamento no haber podido estar en más eh, en, en más reuniones. Este, estos cambios a mí me, me tomaron, bueno, a todos nos tomaron por sorpresa y me dejaron sobreocupado en todo sentido. Eh, así que quedé... Los lunes era el día difícil para llegar a las 5 de la tarde. Hoy, por suerte, fue el primer... Lunes que las cosas se tranquilizaron y es algo que estoy viendo también en general. Estoy sintiendo que toda esa ebullición del principio está un poco más estable y ya estamos empezando a encontrar espacios y lugares y a reencaminarnos en, esta, en este nuevo contexto. De hecho, por ejemplo, una, una de las cosas, un ejemplo personal que también es válido, a mí me pasó una cosa rara que teníamos un, un retiro de silencio programado. ¿Y cómo íbamos a hacer un retiro de silencio online, cada uno desde las casas? Y eso sí fue un desafío y resultó una experiencia maravillosa que sorprendió a todos. Es más, para muchos fue mucho mejor haber tenido ese retiro online que haberlo tenido entre mucha gente donde siempre ibas a tener la distracción de, de todos los que tenías alrededor, sino que hubo mucha gente que le sirvió para ir realmente para adentro. Por eso, aquello que pudo haber sido visto como una dificultad en un principio, terminó siendo un gran hallazgo. Y creo que, por eso quería traer este, esta experiencia personal, que podemos llegar a ver muchas dificultades en el cambio de formas y estilos, pero cuando estamos con la mirada abierta y nos entregamos a la experiencia, es ahí donde vemos surgir las, las posibilidades. En mi caso personal ahora estamos haciendo algo que nadie, nadie hacía antes, clases de yoga online. Y antes íbamos a las clases 10 personas y ahora en cada clase estamos siendo 150. Y es más, a todo horario, ¿eh? a cualquier hora, porque claro, la gente está encerrada en la casa, te tomas una hora, la mejor hora que puedes hacer en lugar de enchufarte al televisor, enchufarte a, a los medios, a, a dar vuelta en el celular, en Instagram, una hora de yoga, por ejemplo. Es increíble tal, cómo se ha multiplicado toda, toda esa oferta, me parece fantástico. Yo sigo pensando que eh, las consecuencias en muchas, bueno, son 45 días de encierro para distintos países, distintos lugares, distintas situaciones, distintas situaciones económicas, distintas necesidades, hay, hay un mundo de cosas, a mí me gustaría compartirles, lo voy a compartir en el grupo, un video que tiene que ver con una vista de cierto humor de a quién las, quiénes son las personas que están también viviendo esto, que no que se mueven en un nivel, digamos, de conversación no tan complicada como la nuestra, pero que también hay que atender, que, que es la serie Gente Rota, lo voy a poner en el grupo, Juntos Somos Más, ahí, ahí está, cómo meterse y cómo aparecer. Este, y yo les voy a compartir, es, es, esa siempre ha sido mi preocupación, ¿no? de cómo hablarle y cómo llegar a la persona que tiene la dificultad de acceder al Zoom, o tiene la dificultad de entender lo que es el Zoom, o tiene la dificultad de, de, de poder manifestarse como nos podemos manifestar quienes podemos. Y esa también es una preocupación sobre la que podemos a eso iba, trabajar en el futuro. A eso iba un poquito, con esta charla, a lo que traía Carlos también, de que a veces no, nos tendríamos que enfocar más en qué es lo que ahora en este nuevo contexto se está necesitando de las habilidades que tenemos nosotros. Y hay una gran necesidad de charlar, de hablar, de abrir conversaciones, de poder expresar lo que tenés adentro, de poder encontrar una manera de solucionar este agobio, esta tensión o esta ansiedad que te genera el no saber qué va a ser de aquí a un año. Y ahí es donde, tenés, ofreciendo eso, es donde creo que tenemos más oportunidades el lugar de ofrecer coaching, en el lugar de ofrecer cosas que ya, ya sabemos están cómo están empaquetadas y qué resultados tienen. Por eso... el, el tema, el tema es cómo hacernos, cómo hacer para eh, encontrar eh, posibilidades de desarrollo, de desarrollo de, de, de, de ingresos, porque porque eh, ha sido toda una etapa de mucha, de mucha generosidad y de mucha, o sea, yo siempre digo que todo está dado hoy en día gratuitamente y, y, y hay, una, hay una sobreabundancia de oferta que me parece fantástica. Entonces encontrar el equilibrio de que el coaching tiene un valor efectivo. Que el coaching, por supuesto, no es justamente lo que se habla en, la, en los webinars. Es un trabajo personal de una conversación que lleva a la posibilidad de abrir, de, de, de abrir posibilidades para, para lograr los resultados deseados. Esta, por lo menos, es la información. En ese sentido... Un webinar o una conversación o tips es para mí solo información. Y esa es la diferencia que hay que empezar a establecer, es mi percepción, modestamente. ¿no? Vamos quedando en los últimos minutos y no me gustaría que nadie se quede, si quiere decir algo, decirlo ya porque estamos en los últimos minutos de un horario que... Cuando hablábamos de la, de la, de la, de la sobreexistencia de cosas Le dije, bueno, tuve que adelantarlo Una hora, empezamos a las 17 Es el horario de protección al menor Después empiezan a multiplicarse los eventos Y los webinars y las cosas O sea que este es el beneficio de haberse posicionado en este espacio Y no lo hago más largo, quizá el lunes vamos a tener eso Y en el medio tengo ahí un, una, una transmisión de, una, de un reportaje Que lo, lo vamos a alargar en la semana que Está grabado este, Y bueno, seguimos inventando cosas Pero me interesa saber en pocas palabras, si hay alguien más que aporta o que se llevan y que quisieran en última instancia escuchar sobre este tema la próxima vez. Si podemos, si pode, como también que quisieran recibir como parte del aporte que estamos haciendo, de Juntos Somos Más en los distintos eh, espacios que tenemos. Eh, pero, eh, últimos minutos, por si... Gerardo, Claudia está levantando la mano para hablar. Dale, Claudia, porque no habías... Este, no habías... Hola, sí, no, no. Sí, buenas tardes a los todos. Últimos minutos, contame. Adelante. Sí. mira, yo soy de Córdoba, Argentina. Eh, escuché a todos, eh, cada uno lo que fue compartiendo. Y lo único que me gustaría agregar es un poco este comentario que hiciste vos en el tipo de inversión que hiciste. Eh, cuando hiciste la salvedad de cómo había estado invirtiendo. Yo estoy en el mundo de emprendedores, vengo en el mundo de los negocios. Eh, cubierto cargos importantes, lidero equipos y después me transformo en coach. Con lo que eh, todo lo que es el mundo de los negocios lo puedo eh, aplicar ahora a través del coaching. Y este formato que nosotros estamos ahora viviendo como un cambio, también lo están viviendo los inversores. ¿sí? Entonces yo estoy en esta franja de inversores que van a ir, eh, digamos, de la inversión tradicional a la inversión, digamos, de lo que es el nuevo formato de negocio que tiene que ver con lo tecnológico, ¿sí? Entonces, esto les quería compartir. Obviamente que es un tema para ampliar y es una forma también de contribuir en todo lo que son las economías colaborativas para que podamos construir comunidades mucho más efectivas, mucho más crecientes, sin tanta dependencia de otros factores que nos rigen como si fueran las únicas alternativas, como puede ser el gobierno, etcétera, etcétera, que nos vienen afectando hace muchos años y de distintas formas, por lo menos nosotros acá en este país hemos pasado muchísimas cosas y vivimos reinventándonos y sobreponiéndonos a todo esto, así que tenemos mucho para compartir de cómo hicimos para salir de cada situación y, y ponernos eh, a disposición de otros, ¿sí? Como dijo Carlos, leer el segmento donde vas a estar y qué es lo que verdaderamente vos podés mostrar y compartir, que lo lograste y que le puedas mostrar a la gente cómo saliste de cada cosa. Un poco era eso lo que te quería compartir. Bueno, bienvenido para lo que, para lo que se puede abrir o, o, o compartir adicionalmente. Estoy poniendo ahí los datos nuevamente, incluso el grupo de WhatsApp que tenemos juntos somos más, este, que además de la comunidad, y de alguna forma eh, también está la posibilidad en la página de compartir artículos. A mí me parece que conversar es lo más fuerte, es hablar, me parece que... Que, que sé yo, sí, ahora te paso Fabiana, es, es, es conversar, viste, y bueno, ahora nos tomamos una sola hora, digo, porque yo tengo esta, esta cuestión de los lunes, que no, no lo puedo hacer, pues lo adelantamos, pero me parece que conversar es lo que más ayuda, y es lo que creo que estamos haciendo menos, estamos hablándole, no sé si está si se está escuchando lo suficiente. Hoy publiqué, ya lo ¿no habrán visto, la nota de, de, del doctor... este del biólogo Maturana, este, que en palabras sencillas no sostiene ni más ni menos que lo venimos sosteniendo hace un tiempo. Escucharse es lo más importante, trabajar en comunidad es lo más importante, encarar, en fin, hay tres, cuatro puntos ahí que tienen de una sencillez que me encanta y, y, y tiene que ver con lo que yo creo que sostenemos, está, ahí lo posté en, en, en mi página, y creo que esto es lo que debemos seguir pensando para adelante. Fabiana, un, a ver si, si está... Sí, y estoy, estoy, sí, estoy, estoy acá. Y bueno, primero que nada, este, llegué unos minutitos tarde, porque bueno, también para mí los lunes son como de caos. Total, los lunes, los martes y los miércoles, y eh, también los jueves, y, y bueno, y hasta el primero de mayo tuve que trabajar. Eh, nada, yo los escuché a todos muy atentamente, y a mí lo que siempre me resuena es lo mismo, ¿no? Es eh, esto que, que que muchos lo abordaron, pero que queda como un poco, este, a veces, desdibujado de cuál es el fin, ¿no? Esto de, de tener el propósito, o sea, ¿cuál es mi propósito? Porque si bien yo siempre sentí que tanto en la Facultad de Psicología como, como en la carrera, en todas las carreras caras de coaching o en especializaciones de gestión humana, nadie te enseña cómo vender el producto ni cómo cobrarlo, eh, es un tema de, de tener claro cuál es el propósito para saber cómo, cómo genero, con las herramientas que tengo, esa capacidad creativa de generar mi propia marca, ¿no? Mi propia marca personal que me permite posicionarme en algún lugar. Y lo otro que, que me parecía importante, este, también como, como rescatar de todo esto que, que se habló hoy, es que tenemos que romper con los paradigmas que ya venimos, ¿No? Eh, Quizás esto nos vino a traer una enseñanza y esa es la, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que aprender de esta crisis? Porque siempre después de una crisis hay un, un aprendizaje. Y estamos transitando la crisis, o sea que es momento de hacernos muchas preguntas para ver qué aprendizaje estamos recibiendo. Entonces, eh, una de las cosas que yo fui descubriendo en este camino, y cuando hablaban con emprendedores, yo trabajé mucho tiempo con emprendedores, me di cuenta de que si hay algo que le pasa a los emprendedores es que quedan como muy enquistados en que mi mercado es el lugar donde me muevo. Y quizás este momento de crisis, lo que le dio a todo el mundo fue como el sacudón de, a ver, eh, el límite está donde yo lo quiera poner, ¿no? el, mu el mundo es mi límite, ¿a dónde quiero llegar? Estoy participando hoy de, de, de distintos grupos, de distintas conferencias, en todas partes del mundo, estando acá en mi casa. Entonces, eh, esta, esta cosa como de, quizás, cambiar el foco, tener claro el propósito, y expandir las posibilidades, y empezar como a preguntarse ahora, no esperar el día después, ¿no? Porque como que todo el mundo espera el día después, y el día después no sabemos cuándo va a llegar. Pero sí tenemos un hoy, que es el presente, que es algo divino, hermoso, y que es donde me parece a mí nos tenemos que parar para preguntarnos, bueno, con esto que tengo, que puedo hacer, ¿no? Y desde ahí empezar a reconstruirme, a repensarme, y a preguntarme todo el tiempo, porque no es una pregunta que me hago un día y ya está, es como la confianza, ¿no? Eh, yo creo que no son cosas que yo las hago hoy y se terminaron, son cosas que las empiezo hoy, pero me las tengo que hacer todos los días, cuando me levanto me miro al espejo y me pregunto, bueno, ¿y hoy qué puedo hacer por mí? ¿Y hoy qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y hoy eh, qué puedo construir? Entonces... Estarse todo el tiempo preguntando me parece que también este, da muchas, muchas respuestas. Nada, era compartirles eso, mi, mi, este, mi reflexión respecto a todo lo que escuché, y bueno, nada, un gusto poder estar hoy acá con ustedes. Gracias Fabiana, yo vengo insistiendo hace rato que parece que la gente se está dando cuenta que en las primeras semanas hablaban de... Y tenemos que estar pensando en el después, y tenemos que estar pensando qué vamos a hacer después. Y yo siempre digo, loco, este, no pensemos en el después, pensemos en el ahora, porque las cosas que podemos hacer ahora son las que tenemos que hacer ahora. ¿El después vendrá o no vendrá? Por ahí no viene. Entonces, nosotros que estamos hablando del presente, estamos hablando siempre, bueno, del mundo que vendrá y cómo vamos a prepararnos para el mundo que vendrá, cuando lo que tenemos que prepararnos es para el mundo que está, las circunstancias que vivimos, las circunstancias que nos rodean, y ahí compartir, hablar, crear y, y, y, y, y, ¿cómo te puedo decir?, sobrevivir, entre comillas, de la mejor forma posible, porque la cosa no es fácil para nada ni para nadie. Yo quiero agradecerles a todos, ahí quedan los espacios, volvemos este en cualquier momento, pero sí la, la semana que viene sin duda, me encanta esto, vamos a ver cómo podemos hacer, si podemos media hora para poder estar en horario. Este, los aportes de todos, esto está siendo transmitido por, la, por el grupo de comunidad, está siendo transmitido por, por, el, por la página de comunidad, está siendo transmitido por algunos lugares, el link está ahí, este, y después lo subo a la página, este, donde están los webinars anteriores, creo que, que, bueno, ¿sabes que no encuentro en ningún lugar donde hay algo grabado, un webinar para escuchar de coaching? No, es una barbaridad la cantidad de cosas que hay, pero yo igual las guardo porque son cosas que, que, que, que, que valoro a la gente que esté del lado de Facebook, que vamos a leer los comentarios, valoro a la gente que se acercó acá adentro, Perdón, estas perdón, cosas, Gerardo, hay que estar presente. Y, sí. Gerardo, y otra cosa más que me parece súper importante, eh, que también hoy surgió y que no la quiero dejar pasar, porque es algo que el que me conoce sabe que yo soy así. Eh, vos no sos no te, así, te estás haciendo. No, no, no, no, de verdad que... Te, algunos te conocemos, vemos, pero vos vemos, yo siempre te digo que estás la, Vemos la publicidad de otros y parece que... Eh, nos cuesta darle un dedito para arriba o hacer un comentario o compartir, ¿no? Y, y en realidad yo digo, a ver, está bueno escucharnos, está bueno escuchar qué tiene el otro para decir, está bueno compartir, porque si el otro está, yo estoy, ¿no? Y si el otro tiene algo que, me, que, que yo pueda aprender, me parece que también está bueno eh, ser humilde y decir, bueno, esto también lo puedo escuchar, esto también me puede interesar. Y, y esto de que los clientes no son míos los clientes son de todos entonces bueno si alguien tiene algo importante para decir y lo puedo compartir me parece buenísimo hacerlo y yo veo que dentro de la comunidad de coaching esas cosas no pasan entonces eh, siempre que tengo esta oportunidad lo digo me parece que hay que ser eh, un poco más eh, solidarios con nosotros mismos apoyarnos compartir, estar más presentes, de verdad, no presentes solamente para decir hola, acá estoy, sino presentes de verdad, che, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo? No, esto que decía hoy Gustavo, no se manejaba muy bien con las redes. Bueno, yo la verdad es que tampoco, fui pidiendo ayuda y me fueron otros que sabían más que yo ayudando. Pero capaz que hay que decir, che, yo esto no lo sé manejar y necesito que alguien me ayude. Entonces digo, aprender cómo a, a salir de la chacrita personal y abrir un poco más para que entre el ganado, ¿no? Eso nada más. Totalmente de acuerdo. Es para eso que existe Juntos Somos Más. Eh, ya he sacado las fotos del grupo y de algunos en particular. Quiero agradecerles esta, esta, esta posibilidad que, que, que tenemos de conversar y de vernos. Eh, y eso estamos todos comunicados toda la semana eh, detrás, de la, detrás de las redes, pero en las redes parece que algo pasara como para como para no, no hacer esto que vos decís o no comunicarnos un poco más. Eh, y, y algunos saben del silencio de un montón de coaches y yo me pregunto cómo podemos hacer para que quizás les esté pasando lo que nos pasa mucho es que el trabajo del coaching está un cacho ahí, ¿viste? Reacomodándose, porque las empresas tuvieron prioridades que están re, recién organizando, las personas tienen otras prioridades que son económicas, entonces hay que ver ahí cómo volvemos de nuevo a insertarnos en la en la realidad. Juntos Somos Más es el espacio, digamos, que, que venimos creando ya hace un tiempo atrás. Les agradezco a todos el haber estado, a los que están del lado de Facebook, y nos estamos viendo el lunes que viene y durante la semana abierto a, a colaborar y a sumar a, a, a quien sea y como quieran. Así que bueno, los saludo y nos vemos. Muchas gracias a todos. Un gracias gusto. Gerardo, gracias. abrazo bye, bye. a todos. y ahí no está esto vamos a compartir Facebook cerramos eh, gracias por estar Ya esta la transmisión en vivo cerrar la grabación